Salmo 22. El buen pastor. 1. Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. 2. Él me hace recostar en verdes prados, me conduce a manantiales que restauran. 3. Confortando mi alma, guiándome por senderos rectos, para gloria de su nombre. 4. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal.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 Nota al versículo 1. Dios cuida de Israel y lo provee en todas las necesidades como un pastor lo hace con sus ovejas. Véase Génesis 49, 24, Isaías 40, 11, Jeremías 23, 4, Jeremías 31, 10, Ezequiel 34, 12 y siguientes, 1 de Pedro 2, 25, y 1 de Pedro 5, 4. Jesucristo se atribuye el mismo nombre y oficio de pastor, en Juan capítulo 10, versículos 11 y siguientes yo soy el pastor el bueno el buen pastor pone su vida por las ovejas Mas el mercenario el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas viendo venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa porque es mercenario y no tiene interés en las ovejas yo soy el pastor bueno y conozco las mías y las mías me conocen Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer, ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. David invoca aquí a Dios como pastor de su propia alma, y nos transmite así sentimientos de inefable consuelo, y una esperanza que se extiende a todos los días de la vida y también hasta los días sin fin. Así lo indica también en el versículo 6. Confróntese a sí mismo con el Salmo 70. Nota al versículo 4. El bastón y el callado, en cuanto al bastón y callado referidos en el Salmo, aluden al oficio del pastor, que con ellos guía las ovejas y las defiende contra los lobos. Solo es menester que reconozcamos, como los niños, nuestra incapacidad y la necesidad que tenemos de ser guiados y defendidos. Si el Hijo se hace grande, dice Santa Teresa del Niño Jesús, y pretende valerse por sí mismo, el Padre lo deja entregado a sus propios recursos. Por eso ella, consciente de que nada podemos por nosotros mismos, resolvió ser siempre como un párvulo delante del Padre Celestial. Lo asombroso es que esto, que el mundo consideraría un acto de egoísmo poco honroso, sea precisamente lo que Jesús enseña como el sumo secreto para poseer el reino, y aun ser allí el más grande. Así lo enseña en Mateo, capítulo 18, versículos 1 a 4. En aquel tiempo, los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron, en conclusión, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, En verdad, os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién se hiciere pequeño como este niñito? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Nota al versículo 5. Es un Dios quien por ser nuestro Padre, nos invita a un festín suntuoso, derramando sin tasa ricos perfumes de su gracia sobre las cabezas de los convidados, y haciendo rebosar las copas de sus bendiciones. Nota al versículo 6. Bondad y misericordia me seguirán. En esta doctrina y en la del Salmo 58, 11, la misericordia de mi Dios se anticipará. Funda San Agustín su explicación sobre las maravillas de la gracia preveniente y subsecuente, diciendo, la gracia de Dios previene al que no quiere, para que quiera, y después que ha querido, lo sigue para que no deje de querer. Véase Salmo 31, 8, Yo te aleccionaré y te mostraré el camino que has de seguir, de ti cuidaré y fijaré sobre ti mis ojos. Fuente del texto. Este audiolibro es fiel transcripción de la Sagrada Escritura.